Tengo tres preguntas para ti. ¿Cuánto te demoras en concretar un cliente? ¿Cuál es el ramo que más rápido y mejor vendes? Y actualmente estás haciendo venta cruzada con tus clientes. Si quieres mejorar esto, escríbenos en el siguiente link y empieza a usar el nuevo CRM para gestionar todos tus negocios en SoftSeguros.